El video del día de hoy Katana, Alex y Robin y Ketney Jugarán a la ruleta de los Creepy Donde deberán escoger un color que contendrá Un monstruo aleatorio Para después contra él en el ring Creepy Pero eso no es todo El jugador que logre flexionar el centro de la ruleta Se llevará al Creepy Sorpresa ¿Lograrán derrotar a todos los Creepy No olvides suscribirte, dejar tu gracioso like y comentar. ¡Nuestro favorito! Y que decir, vamos con el video! ¡Ok, chicos! Ya he explicado las cosas. Pues nada, solo a darle a la ruleta a ver qué creepy nos ¡Va a tocar! Y ¡Hombre, qué fachero se ve! ¡No hay, eh! claro gracias! terror! La, la verdad es que yo quería ser Superman, pero no había más en la tienda de pendientes <risa> <risa> Mira, mira, qué guapo. Hay un guasón, hay, hay un Batman y una calabacita. ¡Mira qué guapo! ¿Qué? No, Capley. Yo sabía que Rabito era un comediante, pero qué payaso. <risa> qué gracioso chiste, eh. No, gracias, a... gracias. A mí me tocó pues lo que quedó, que fue Luigi, pero ni modo. <risa> Porque tiene la nariz roja. Morino la tiene así. <risa> Oye. no manches! Bueno, vamos a darle de una vez a la ruleta. Ok, ¿y ahora ¿quién le va a dar de primero? Yo diría que el querísimo Batman. Dale, Yo, papu. Batman. <risa> Sí, vale Hora vale, vale. de dale. emborracharse Dale, wow. papu wow. Dale, Apunten dale el Apúntele el bien No le di a nada no, no, no. Se <risa> fue hasta tomar por saco Dale, dale Apunte bien Apúntele bueno, uh -huh. al negro Bueno, le dio al negro un poquitico más abajo Y le daban. dale Apúntele y... ¡Fuego! ¡Hola! ¡Morado! Le dio. ¡Morado, yeah. morado, morado! Vale, son dos... Ay, que tengo Amigo, aquí Y te, te soy uh, sincero, uh, con uh, esta antifaz se uh, me hace difícil ver. Va, ahora solamente te queda un color Dale, dale, dale, papu señor. No le ni siquiera emborracharme, Sin ver, sin ver, mira mamá, sin manos, sin manos no quiere, a ver. Oh, oh, oh, ¡Blanco! Oh, ¡Blanco y morado! ¡Qué bien, qué bien, qué bien! Vale, el siguiente que le va a dar, yo diría que es katana Dale, katana Dale, dale, dale ¿Tiene un arco que me Aquí, Aquí, aquí, aquí Aquí están los arcos, aquí puedes agarrar todos los arcos y flechas Aquí te emborrachas y pues a darle ¡Prepárate, Katana! ¡Dale, Katana! ¡Dale, dale, dale! <risa> dale? dale Este, este dale, contenido dale, es digo, para maneras de edad. ¡No! <risa> ¡Oh, ¡Oh ayúdame! No de... ¡Aquí Ay, está primero! ¡Oye, bien... Como encontr... su calabaza! ¡Que bien encontr... encontraron las náuseas, eh! ¡Dale, Katana! ¡Otro color! ¡Dale! ¡El último color! ¡Vamos! Estilo oscuro No, la primera, eh esta está, está, está, enseñada ya <risa> Ok Yo quiero ser el último Así que Rabito, Don Bromas Dele Uh, le doy, le doy, le doy. El Don Comedias Rabito, te pongo un reto En lo que disparas Ay. cuenta un chiste Vale, vale, vale. que le dijo pues... un ganso a una ganza? Venganza uh. ¿Qué? Hola. Pero, bueno, loco, no se vale No se vale, acaba de dar un chiste mal Y no se emborrachó, pero bueno, le voy a contar el punto Pero ahora sí, emborráchate Y dale a otro Me color Le doy, le doy al blanco dale, dale, dale ah, Loco, dice sí no? que le va a dar blanco Literalmente soy oye, negro oye oye, oye, oye, oye, oye, cálmate, cálmate Buen, Dale, dale, dale, dale, dale, dale le, le, le, le Ahí está o máquina o, el amarillo y bueno, ya, yo creo que ya, ya es obvio. No le sigo dando, toco... le sigo dando, le sigo dando, le sigo dando. What the fuck? Ah, <risa> ya entendí. Porque es un payaso. A mí me odian los payasos. Claro, claro, claro. Ok, ahora, eso ya está más claro. A mí no me toca quedarle a nada. Porque ya están los colores que quedan para mí. Ope, se oh, lo había arreglado. Rojo. Ya, sabes qué de rojo Me loco. Hey. Ya, don comedia. Vale, ahora ya que todos le damos, eh, solamente queda uno que es el de la sorpresa, que es esa casa que está ahí. Y el que le dé a la calabaza donde está ese botón se la llevará. Ya no le di, ah, mira, aquí está. No, no, no, no, no, no, no, no. Hay que darle de una vez, de una vez. A ver, todos a la vez, a ver quién le da. Ahí está. ¡Fuck! ¡Fuego! Oye, ¡Oh, me casaron, no te vale Pero, qué, que, no Rabito te está dando, eh No, no para de arte Si, <risa> si sí, sí, no te vas <risa> ¡Ah! Se lo llevó No, se lo llevó ¿Se Katana llevó? Se lo llevó Katana, ¡Oh! vale, vale Amigo, ya Rabito <risa> Recolias a los payasos, pero por favor, ten piedad Loco, te reflejo el cupido, bro Ahora, pasamos por aquí Por el cementerio y vamos a ver ¿Qué le ha tocado a la leche? Ven para acá, pa vale pa vale Me va a tocar el monstruo más terrorífico De todo Minecraft ¿A ver? Lo tengo, lo tengo Amigo, amigo oh, Espera, siento su poder Es súper, súper malvado Y viene con esa armadura ¿Quieres que te diga el nombre del monstruo? ¿Qué, qué, ¿Qué monstruo es? ¿Qué monstruo es? ¡Es nada más y nada menos que tu madre! No Ah, no, es que no, Bray. <risa> sí, hey, ¡Eh! ¡Agárralo, agárralo no, que nos ataca! ¡Agárralo que todavía ¿Cómo es que no agárralo? ¿Cómo lo agarro? Atrapado, ya no se puede mover Ok, ya que regresamos al Herodora y por fin a su a su Pokebola por así decirlo Vamos a darle al segundo, dale, dale papu blanco Perfecto Uh hay muñequitas porque a la madre sí, Hay más dulces máquina. Oh y manzanas con oh. ¡Qué cheto! ¡Comprate dulce! ¡Comparte vale. dulce! Tengo al otro monstruo aquí, amigos ver, Y este ¿Sí? dicen que se esconde en la oscuridad Y te jala ¿no? las patas mientras duermes Nada más y nada menos que... -pero, ¡Pero por qué lo sacan! ¡Pero por qué lo sacan! ¡Mira que... ¡Oye! Oh, hey! <risas> ¡Listos! ¡Ya vimos los monstruos! ¡Ya, Let's! ¡Y ahora toca turno de Don Comendia! Los, ¡Los mejores! La... ¡Los mejores monstruos! Sí, ¡Los míos! ¡Los del Joker! ¡O sea, yo! ¡El Risas! ¡Vente, ven, ven, ven, ven. el Celeste! A ver, a ver, Te a creo ver. Creo que señor. de terror le aparece una ducha hacia Mira, aquí. tiene aquí Tiene no, me tocó bú. dulces, loco, dulces! Me tocó este monstruo de aquí, pabu. Mira, mira, a mira, ver, mira. Mira, mira. Ah, ¡Oh, que terrible, monstruo loco! <risa> si no le he sacado todavía, <risa> <risa> <risa> Ah, no, pero si está feliz. ¡Hola, oh, ¿no? ¿no? Ok, Rabito, ahora solamente te falta el otro color ¡Ve a abrirlo de una vez! ¡Vamos, vamos! Okay. ¡Al amarillo, local, okay. al amarillo! ¿Eh? ¡Me tocó este! ¿Qué, ¿Qué es eso? Voy a a oye, ¡Oye, oye, captúralo, ah, bro! No ¡Que luego no no no no se nos escapa! No, ya lo capturé, ya lo capturé. Lo vale, vale, Lo vale. y capturé. Vale, ya como sabemos los personajes de Alex y Rabito, vamos con Katana. Vamos, Katana, vamos por tu personaje. Vamos, pero, Katana. Pero, pero hicieron a Katana? Yo estoy aquí. Ha ah, aparecido. ¿Qué? Ok, ven, ven, ven, ven. Voy Ve abriendo, mira a ver qué Ay, te toca. a ver, tío. aquí? tengo unas cuantas. Dale. Uy, ¿Qué? que no salga un monstruo latinoamericano, por favor ¡Hola! ¿Qué, ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¡What the fuck? fuck! Caramelos ¿Sí? ¿Sí? ¡Uy, qué rico! ¡A ver, saca el monstruo! ¡Mira, Mira. esto! ¿Eh? ¡Es Freddy! Es ¡A el la huesca! ¡Qué pedo! Increíble, no pedo! ¡Qué pedo! No? ¡Su máquina! ¡Lo que es yo, oh. ¡Se volvió terrorífico el Freddy! Mira, ahora vamos por oh, tu otro color Que es este azulito ¡Dale, dale! dale año a ver, a ver, a ver. Ahora. ¡Oh, es el Sony.h! ¡Eh, este. hey, que me ataca! ¡Que me ataca! ¡Catúralo! ¡Es tu máquina! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Lo viste! Haciendo estos dos Ok, parece <risa> villano y héroe salvándose Bro, de... es que el Joker y el Batman no se llevan Por eso peleamos Bueno, ahora solamente faltan mil personajes Y voy a por ellos ahora mismo A ver, a ver, cógelos, a, ver. Cógelos. a ver, me ha tocado Que sí, que seis sí, dulces, eh Me tocó aquí manzanas encarameladas Me ha tocado armadura porciones arrojadizas Vale, mi personaje es Mi hermano, pero está maldito ¡Es el Mario MC! ¡No, Buena Mario! Gracia. Me lo capturo Ahí está, ¡Cuidado! porque está capturado, papu Oye, Kepi, pues? se nota que tú eres el hermano feo, ¿eh? ¿Cómo que hermano feo? <risa> ¿Qué dices, asqueroso? Vale, ahora Mi siguiente monstruo es ese ¡Oh! Hay muchos juguetes por aquí, ¿eh? ¡Uy! Tengo, tengo miedo A ver, más dulcecitos Me los llevo toditos me ha tocado la compañera de, de, Que le tocó a Rabito ¡Y es Momilón Hola, ¡Hola, la momi, sí. La momi. mira que Cuidado, cuidado. Está. cuidado. Me la llevo, me la llevo. Ok, ok, papu. Ahora solamente queda descubrir el monstruo que está en la caja de colores. Venga, vamos. Vale, Katana, ahora entra en tu habitación uy, uy, y mira uy, qué monstruo uy, te, ha te ha tocado. Este me mucho miedo. Mira, tiene que la... <risa> Fuera, como raro. Obviamente tienen que abrirla. ¡Enciérrenla! Ahora la tenemos <risa> secuestrada, que nos papu. ¡No ¡No salga! No te creas, a ver, abre el monstruo, abre el monstruo que estamos esperándolo. A ver. WTF, vuelva a vacío? A ver, explode. ¿Oh? ¡Es ¡No lo loco! ¡Pero! ¡Cuidado! que cuidado. atrapa el <risa> Vale, ahora ya que todos tenemos nuestros creepypasta, pues nos toca ir al ring para luchar contra ellos. ¡Listo! Para poder pelear. ¡Oh! Con Listo, a ver, ¡Oh! venga. Oh, mira, han abierto aquí una puerta. Y ahí. Unas vías aquí. Y tenemos cabeza. Porque son las cabezas de nosotros aquí? ¿Hola? Espera, hola. espera, espera ¿Yo qué hago aquí? Batman nunca muere Batman siempre regresa Bueno, yo cuando pasé por aquí Me encontré estas cosas no sé si ¿Qué? ¡Hola! ¡Tenemos palas! ¡Oh, no! Vale, vale, vale, vale Bien. Ahora yo uh. creo que Ahora cada uno tiene que cavar su tumba Caso. A ver ¡Oh, su máquina! Mira, tengo una vagoneta Y una manzana sí. ¿Qué pedo? Ahora sí ya no podemos ir al ring ¡Vámonos! Dios. Vamos, aceléren esto Como ¿No? que va muy lento, ¿no? Sí, sí, sí, sí <risa> que llegábamos más rápido caminando sí, Es, sí, que sí, sí, es sí. para apreciar el paisaje, papus No pues que desolador el paisaje, amigo No se ve nada Bueno chicos, bienvenidos al Rina Aquí tenemos que luchar con nuestros creepypastas Ahora uh. sí, papu, cada uno tiene que sacar su crepe y pasta. Pero vamos en turno. Primero es a Lessie, que tiene que luchar con su crepe y pasta. Yo primero, yo primero estoy destinado a ganar porque Batman nunca muere. Dale, dale, dale, sácalo, sácalo y lucha con una él. Una manzanita antes de la luchación. el primer monstruo, Brian. Uno yeah, por uno, sin camiseta ver, pero tú, uno? Dale, dale. Dale, ¿No que ahora tú puedes. Es que dicen que Brian no tiene poderes, pero te voy a partir la madre. <risa> Oye, ¿y por qué tienes tu cabeza normal? ¡Oh! ¡Hola! ¡Hala! ¡Lo ha derrotado, eh! ¡Su ¡Oh! máquina! Muy fácil, o sea que ahorita lo puedo capturar de no... Uy, ya se murió <risa> Ok <risa> Loco, se murió tu Pokémon A eso, amigo no, Espera, he fallado como Batman Batman no mata revive Revive, no. por favor Ay, sí revivió, espérate Sí, revivió, seguro. lo capturaste, vale Ahora vale. saca tu segundo monstruo y lucha uh, La madre de K-Play, let's go ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué pedo? uy loco, que viene a por mí Mira, no, no se ustedes! Se... Se... ¡Oh, my God. Bueno, Los te ayudamos, te ayudamos lo que yo sí. bueno, ¡Ayuda, ayuda! ¡Me mata, me mata! ¡Dale, a ah, su máquina, right. no, estamos! ¡Oh, let's go! ¡Listo! ¡Ahora es el turno del que el rabito. ¡Dale, papu! ¡Saca, saca tu monstruo! Vamos. No, ¡La saco, amiga! ¡Y también el monstruo! ¿Eh? <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> ¡Es, que es poca, Amigo, voy a hacer con bobe esponja <ríe> ¡What the fuck! esponja latinoamericano! Loco, mira, no, mira, mira cómo ver, se atacan, bien. loco Navajeo, navajeo ¡Ah! Pues ahora saca tu segundo monstruo Dale, let's go, de una Dale, dale, dale, mira, mira, mira Y aparte ¡Ala! también con un chiste ¿Por qué la ballena también. no comió más? ¿Por qué? ¿Por qué no comió más? Porque estaba llena <risa> ¡Ah, <te risa> lo ¡Atenolí! Lo lo ah, lo lo lo <risa> ¡No, no, no, no! <risa> ¡Es <risa> muy <mi> buggy! <risa> Pero espérate, este Wookie Wookie está en modo Ubu. ¡Ay, es verdad! ¡Es modo Ubu! ¡Estás arrojado! Amigo, para mí que me quería decir Onichi. Bueno, y ahora continuamos con los de Katana. ¡Dale! ¡Saca, saca, Katana! el Freddy con el Gregory. ¡Atáquenlo, atáquenlo! ¡Mata el Mate! el Freddy! ¡Es el ¡Wow! <risa> ah, <von>, la niña! ¡Ay! ¡Estos este, sí, ¡Se me cayó ¿no? un grande, panita! ¡Se me cayó un grande! ¡No! ¡Papu! <susurra> ¡Oh! ¿Qué? ¡Apare! ¡Tú este! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ey! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! murió! ¡Muy fácil, ¡Eh! Necesitamos algo más fuerte, algo que nos se de algo más fuerte? Pues mira, te, te, te saco a ¿Sí? mi hermano ¡Al Mario! Mario! ¡Cuidado! ¡Mario, Mario! ¡No te démoslo! ¡Ukake, pues ukake! ¡Toma, a toma, toma, Ay, no. ¿No? Bueno, es que Amigo, era... y si simplemente quería unas gotas para los ojos ¿No? Se le veía que estaba algo atosigado el panita Sí, mi pana, eso creo Vale pues nada, ahora quieren algo más fuerte Más complicado de derrotar sí, sí, sí, sí, Vamos sí, sí, sí, a sacar a la mami sí, sí, sí, sí. Ahí está ¡Ataquenla, atáquenla! Ahí está, papu madre! Pero, Loco, nosotros no la dejamos hacer de nada ¡Qué brazotes! ¡Su madre! Yo, yo, oh, uh, ¡Ahí por... está acabada! Pues nada, loco, la hemos derrotado ¿eh? No, Espera, no, eso no, quiere... ¡No! ¿Qué ¡Guay! ¡Está listo, chicos! ¡A la cuenta de tres! ¡Lo sacamos entre todos! Dale, dale, dale, Katana, sácalo, sácalo en el bloque diamante. ¡Dale, dale! dale ¡Ahora dos! tres ¡Está ¡Ya máquina, loco! ¡Toma, toma! ¡Uy, ¡A la bestia, te voy a poner! ¡Está revienta, chicos! ¡Está reventando! ¡Pica mucho! ¡Disco les ¡A la bestia, la bestia! ¡Vámonos! ¡No, hombre! No. ¡Somos tremendísimos! Ok, ranita, si te ha gustado muchísimo el video No olvides suscribirte, dejar tu gran like Y comentar que Creepypasta te a tomar. ¡Espera, Capley! ¡Espera! ¿Qué? ¿Qué? Estoy ya falta un monstruo. ¿Qué monstruo! ¡Y es el más fuerte y feo y aterrador de todos! ¿Estás ¿Qué? listo para conocerlo? ¿Pues? A ver, a ver, a ver ¿Qué? Es nada más y nada menos que ¿Qué? ¿Qué play? ¿Eh? ¡No, no. no, no, no mames! No, quítate mi cabeza! ¿Qué es